Hola hey a todos y a todas aquí RainbowCrafts y en un nuevo vídeo. El de hoy traigo la tercera parte de Undertale, Ruta Pacifista. El día de hoy, pero seguimos si donde, exactamente donde estabas en el vídeo anterior. Para nada estos vídeos están grabados seguidos porque no tenía punto de guardado. Y bien, empecemos, a pele empecemos, empecemos peleando con la técnica de perdonar, bailar y perdonar. Sencillo. Ya sabes lo que tienes que hacer, si te peleas con alguien, le dices perdón y te vas corriendo y encima consigues dinero. Eso son, son ventajas. Es un interruptor, lo pulsas. Vale. No ha ocurrido nada. Ok, pulsamos este. Es un interruptor, lo pulsas. Vale. Tampoco ocurre nada. Será el rojo, me supongo. Sí. No ha ocurrido nada. Vale, bueno, pues he perdido mi tiempo. Nice. Lo pulso. Hoy es un chasquido. Nice. Ya hemos pulso al que toque. Let's go Esto pensar que Torero Tiene que hacer todos los días ¿eh? En algo cansino que tiene que ser Si puedes leer esto Pulsa el botón rojo Guay Pero no Hay que pelearse antes Hablar No me importa Que me diga muy locamente Ahora me ataca los dos a la vez Vale Y yo como no Me devuelvo. Vale, vamos a actuar con Vegetoid o vamos a hacer cenar. Bien. Ahora ya deja que perdonamos. Y ahora este solamente quiere que le vamos a bailar. <risa> vamos a bailar con este. Migos, amigos me llamo. Ok, vamos a bailar con Migos. Ahí nos queda. Ya lo podemos perdonar. No le preocupa nada en este mundo. Simplemente, solo quiere bailar. Sé sí, como amigos baila. ¿Y cuál es el verde? Actuar. No voy a meterme con, no, con esto. Por fin alguien lo entiende. Y ahora vamos a evitar lo que es. De verdad. Es. Y la gelucida se me da mucho mejor. Es un interruptor. ¿De qué color es? Vale, asumimos que es el verde. Le hemos dado el verde. Bien hecho. Ahora creo que por ahí es la casa de Toriel. Así que vamos a evitar la casa de Toriel Ribit, Ribit, Entre tú y yo He visto a Toriel salir de aquí hace un rato Parecía llevar comestibles No le he preguntado para qué eran Nos intimida mucho a todos como probar con ella Ribit, Hombre, después de ver lo que le ha hecho a, a Flowey Sí, normal que intimide Un cuchillo Me lo llevo Para cortar la tarta <risa> Aviso no voy a cortar nada más que no sea una, una tarta o nada comestible. Quitando la carne de seres vivos. Porque, claro, bueno, si no, se puede mal, en verdad. Oh, cielos, no haya más tiempo del que debía. Surprise, I'm here. ¿Cómo has llegado hasta aquí, mi niño. ¿Estás herido? Era, era, deja que te cure. ¡Bien, me curas! No debía dejarte de soltando, digo. ¿Ves? Me he hecho daño por tu culpa, Toriel. Me he hecho daño por tu culpa. Para nada, he, no he hecho caso a lo que me has dicho. Has sido irresponsable por mi, carta, <ríe> por mi parte y intentar sorprender sorprenderte así. Um, ya está, ya, so ya has de la sorpresa, Toriel. Bueno, supongo que no puedo ocultarlo más. ¿Eres Elsa? Ven, pequeña. Vale, creo que no es Elsa. Quien haya entendido el chiste lo ha entendido. No voy a explicarlo. Ver una casa tan bonita pul y pulcra en las ruinas te llena de la determinación. Nice. Nos llevamos ya, ya media hora jugando nice ¿Hueles eso? No, estoy jugando a un videojuego. juego No huelo el juego ¡Sorpresa! Es una tarta de caramelo con canela Pensaba que podíamos celebrar tu llegada Quiero que disfrutes el tiempo que pasas aquí Así que voy a abstenerme de hacer tarta de caracol Por esta noche Gracias, porque si haces tarta de caracol Me voy No sé por dónde, no sé cómo, pero me voy Ven, tengo otra sorpresa preparada para ti Nice, me gustan las sorpresas es aquí Ay, me agarra de la manita Una habitación para ti ¿Cómo? Que no me voy a quedar aquí, señora ¿Cómo quiere que se lo explique? Yo me quiero ir a mi casa Bueno, vamos a la habitación Me <risa> encanta aquí el juego súper tierno todo yo, Que no me quiero Se quema algo uh, Vaya, ya se quema la casa ¿Ves? No me puedo quedar aquí porque tu casa se va a quemar te como en casa Hay un PC gamer aquí no, esta no es mi casa Esta no es mi casa Jaime. Un marco de fotos vacío Está realmente por dentro Vaya, vacío hmm, sospechoso Qué juguetes tan chulos No te interesa en absoluto Vale Me parece bien Ay, me parece de Modo discoteca, ¡Uh! discoteca, let's go Venga, música discoteca Let's go Me encanta como mi, mi, mi personaje Brilla. Es decir, todo está oscuro menos mi personaje. Es, es, así, es, es así de inspección. Vamos a ver qué hay por aquí. Una planta. Esto tiene que ser el cuarto Toriel, ¿no? Vamos a ver qué hay por ahí. Esto es un vistazo. Qué escándalo. Es el cajón de los calcetines de Toriel. Espera, calcetines ¿Toriel lleva calcetines? Pero. ¿Toriel no lleva calcetines? Ha tiene el escándalo. Es una enciclopedia de plantas subterráneas, labores por el medio. Tifa, un grupo de plantas de las humedales, de fruto marrón y oblongo. Son comúnmente conocidas como salchichas de agua. Ah, vale, ese igual son. Definitivamente es más grande que una cama doble. Hombre, está hablando de Vamos a ver, esto que es su diario. Uh. ¿Es el diario de Toriel? ¿Leer ¿eh? el pasaje subrayado? Sí. Lee el pasaje. ¿Por qué el esqueleto un amigo? Porque este sentía. ¡Uh, es solo! ¡Ja, ja! <risa> el de página está llena de chistes de calibre sí, Vale. Para quien no entiende, el juego está en inglés, ¿vale? Aunque el en inglés tampoco tiene mucha gracia. Un cubo normal y corriente. De caracoles. Vale. Bueno, prosigamos. Cuarto bajo renovaciones. Bueno, pues nada. No. Mira, un espejo. Uh. ¡Eres tú! ¡Soy yo! ¡Woo! ¡Eres tú! Ahora vamos al cuarto. Vamos a a ver qué se puede hacer. Aquí está Toriel leyendo... Hola, pequeño. La tarta aún no se ha enfriado. Quizá deberías echarte una siesta. No. ¿Prefieres quedarte a hablar conmigo? Um, quiero que sepas cuánto manera tener a alguien aquí. Hay muchos libros viejos que quiero compartir. Quiero mostrarte mi lugar favorito para cazar bichos. Ah. También he preparado un plan educativo para ti. Mm. A lo mejor te pilla sorpresa, pero siempre he querido ser una profesora. Vaya. De hecho, quizá no sea tan sorprendente. No, la verdad es que no me ha sorprendido para nada. ¡Aún así! Lo he hecho bien fuerte. ¡Aún así! Me alegro tenerte viviendo aquí. Oh, ¿querías algo? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo puedo irme a casa? ¿Qué? Pero si ahora esto es tu casa. No, señora. No, esta no es mi casa. Um, ¿Quieres escuchar algo sobre este libro que estoy leyendo? Se llama 72, 72 Usos para los Caracoles. ¿Qué te parece? Salir de las ruinas. ¡Quiero irme a mi casa, señora! ¿Qué te parece un emocionante hecho sobre los caracoles? ¿Sabes que los caracoles son horribles como cordones para los zapatos? ¡Interesante! ¡Quiero salir de las ruinas! Tengo que hacer algo. Quédate aquí. Uh la tarta! ¡Qué olor tan rico! Aunque está muy caliente para comérsela. Dentro de la cena hay galletas para monstruos tangibles. jengibre. Oh, guay. Por alguna razón, hay una barra de chocolate de marca en la nevera. Mmm, chocolate. Normalmente, a la gente normalmente le interesaría eso, pero no soy muy fan del chocolate. Para nada. Bueno, creo que vamos a ir a dormir. Porque así tendremos tarta, jaja. ¿No? ¿Hay tarta? No tendría que haber hablado con Turiel, ¿verdad? No tendría que haber hablado con Turiel Ahora no tendré la tarta No Qué olor tan rico Vale, gente, acabo de liarla Vi que fue en el chat Música triste porque no he conseguido el... Pez? Música triste porque no tengo tarta Le he liado, gente ¡Turiel y mi tarta! ¿Dónde está mi tarta? Desea saber cómo volver a casa. No, no, no. Casa entre comillas. No. Mi casa. Mi casa. ¿Sabes? En plan. Mi casa. Mi casa. Al frente se halla Al final de las ruinas. Un portal siempre torna hacia el resto del subsuelo. Vaya. No puedo salir tan fácilmente. Me pregunto. ¿Lo voy a destruir? ¡Ja! Nadie podrá marcharse otra vez. Ahora es un buen niño y ve al piso arriba. No. Esa no es mi especialidad, por nada. No. Cada mano que cae aquí se encuentra con el mismo destino. Lo he visto una y otra vez. Vienen, se van, mueren. Vaya qué trágico, niño ingenuo. Si abandonas las ruinas, él, Asgore, te matará. Hombre, tiene gore en su nombre, me parece algo bastante factible. Solo te estoy protegiendo, ¿entiendes? Ya, pero yo quiero ir a mi casa. Hazme, sé mi guardaespaldas. Guarda las pardas, Oriel. Let's go! Vete a tu cuarto. ¿Vale? Voy a mi cuarto, así que te tengo que seguir. No intentes detenerme. Este es tu último aviso. Parece que va a haber tupas. ¿Tanto quieres marcharte? Sí. claro. Eres igual que a los otros. ¿Y los demás niños que intentaste secuestrar aquí? Ok. Solo hay una solución a esto. ¿Hablarlo tranquilamente? ¿Cuál es tu libro favorito? Estoy aprendiendo práctica lo que me este. ¡Ey! Ponte a prueba. Demuéstrame que eres lo bastante fuerte como para sobrevivir. ¿Vamos a hablar de libros? <risa> Toriel, no queda <risa> okay, el camino. Toriel, hablar. No has podido pensar en ningún tema de conversación. ¡No! ¡Pero puedo hablar de libros! ¡No puedo hablar de libros! Vamos a atacarla. Joder, esto va a ser largo. Vale, no sé cómo he equivocado todo eso, pero bueno. Toriel prepara un ataque mágico. Vamos ¡Oh, a tener que pegarle. Me sabe mal tener que pegarte, pero. Ay, voy a tener que curarme. Vale, bueno. No Recupero vida. Estás. Estás okay. Toriel, por favor. que yo quiero ir a mi casa está evitándome. Hablar. Pues no hay algo que decir, pero... Está literalmente esquivando. Irónicamente, hablar no parece ser la solución a esta situación. Literalmente me está esquivando, no me quiere hacer daño. Pues le voy a seguir pegando. Pero ahí me sale mal, te tengo... Te estoy acuchillando porque no me deja salir. Si te enseñaste un ataque mágico, vale, pues pues te pego un puñetazo. ¿Qué te parece eso, eh? Qué muro, qué muro. <ríe> qué muro. No me he quedado sin comida, ¿no? Soy muy mal en esto, de verdad. ¿Pero cómo me he chocado tanto? Actuar, hablar. Vale, no, hablar no sirve. Vale, mal, voy a morir. Fantástico. A ver si me, si me hago mucho daño, me iré a través de ti. Coriel, quiero ir a mi casa, estoy a dos de vida ¡Me vas a matar! Vale, creo que ya sé lo que había que hacer Hay que conseguir baja vida, vale Pues nada, a seguir pegando No me quiere hacer daño, mira esto No me deja hacerme daño Hablar No me quiere hacer daño, déjame irme a mi casa No sé si me va a perdonar ¿eh? Vale, vamos a spamear, perdonan, hasta que nos deje. Toriel, me quiero ir a mi casa, por favor. Entiéndalo usted. Sé guardaespaldas. ¡Sé guardaespaldas! Te lo pido. Mira, estoy a dos de vida. No me puedo defender claramente. ¿Eso es tu forma de ponerme a prueba? no estoy. Esto, esto no es una buena forma. No es una buena de ponerme a prueba. Literalmente me estás dejando ganar. Y claramente no me puedo defender de, del bombo fácil. ¿Qué estás haciendo? Morirme aparentemente, porque estoy a dos de vida. <risa> Esto básicamente tengo que estar bastante vida, con quemaduras de, de, de tercer grado. Ataca o huye. ¿No? <risa> no, no, no elijo. Creo mis propias opciones. ¿Qué intentas demostrar? Y he aprendido tu lección, hablar de libros y perdonar. Eso es lo que tú me dijiste. Actúa distante, perdonar. Lucha o vete. Claro, me voy a mi casa, pero no me dejas. Toriel, mira a través de ti. Toriel, deja de mirarme de esa forma, por favor. Para de mirarme. Basta. No. <risa> <risa> Esto va a ser. Remocaste estoy haciendo el bullying a todas las personas grandes a ti. Sí. Perdonar Deja de mirar. No, tú me estás mirando así. ¿Cómo que deja de mirarme así? Tú me estás mirando mal. Yo solamente te devuelvo la mirada. Toriel actúa distante. ¡Márchate! ¡A mi casa! ¡Encantada! ¡Muévete! <risa> ¡Muévete de mi camino, por favor! la actúa distante, que sí, vale, pero. Deja irme a mi casa. Esto he, perdi he perdido he perdido 12 de, de, de comida. Por no darme cuenta de que tenía que llevar. <risa> que tenía que llevar a, a, a baja vida. No. Me voy a morir. M más adelante voy a, voy a necesitar esa comida. Perdonar Sé que quieres volver a casa, pero. Pues sé mi guardaespaldas, Toriel Pero por favor, vuelve al piso arriba Prometo que cuidaré bien de ti No, a ver, Toriel, vamos a ver Hablemos, Toriel, hablemos Yo quiero ir a mi casa ¿Tú quieres que no me muera? Sé mi guardaespaldas ¿Qué es, ¿Qué es lo que no entiendes? Sé que no tenemos mucho, pero Sé mi guardaespaldas Podemos tener una buena vida Puedes venirte conmigo si quieres ser mi guardaespaldas para dar esto a tu vida Me parece una buena idea ¿Por qué me lo pones tan difícil? <risa> Por favor, ve al piso de arriba No Jaja. Ja. Patético, ¿verdad? No puedo salvar ni a un solo niño ¿Puedes salvarme? Sí, mi guardaespaldas Toriel, no va No, entiendo ¿No serías feliz al árbol que bajo, Pues no, la verdad es que no. Las ruinas son muy pequeñas una vez acostumbras a ellas. Pues sí, la verdad son bastante pequeñas. No sería correcto que crecieras en un lugar así. No hay conexión, por con eso te lo digo todo. Mis expectativas, mi soledad, mi miedo, por ti, mi niña, los dejaré de lado. ¡Ay, qué tierno! Si realmente se has a las ruinas, no te detendré. Sin embargo, cuando te marches, por favor, no regreses. Espero que lo entiendas. No, la verdad es que no, ¿por qué no vienes conmigo, Toriel. Ay, ah, me da un abrazo. ¿Pero eso no me. ¿Y la tarta? ¿No me das tarta? ¿No me curas? Adiós, mi niña. ¡No me curas! ¡Me has dejado a dos de vida! Voy a, voy a exigirle. Vamos a volver y exigirle: uno, la tarta. Dos, que me cure. Estoy a dos de vida. Estoy a dos de vida. ¡Estoy a dos de vida! ¿Qué clase de bullying es este? A ver, Toriel, vamos a ver. ¿Estás aquí, Toriel? Creo que se ha ido. Creo que se ha ido, Toriel. Pues nada, Toriel no está.. no está disponible ahora mismo. Voy a llamarla. nadie contesta Toriel estijo mi tarta bueno pues vamos a ver dónde vamos vale lo suficiente lo vamos a dejar por aquí el día de hoy vamos a vamos a... creo que esto nos cura ¿no? ¿O no me cura la vida sí me cura la vida Bien, tenemos la vida pero no tenemos la tarta Hashtag Toriel y mi tarta Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como ya sabéis, lo de siempre Si os ha gustado, dale like, suscríbete, dale a la campanita Para que Youtube te avise el próximo vídeo Probablemente estaré streameando en Twitch después de este vídeo Así que pasaos por ahí para saludar Y sin nada más que decir, chao